Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy quería dar un par de, de tips, un par de puntos de lo que se va a venir en el canal ya en el corto, en el cortísimo plazo. Vamos a estar haciendo algunas cosillas que les va a venir a ustedes muy, muy, muy, muy, pero muy bien. Estoy seguro de eso. Bueno, y en principio... Punto 1, recordarles de que mañana, martes 24 de septiembre, vamos a estar sorteando el Object 244, este tanque premium de tier 6, del cual muchos ya están participando eh, en el video anterior que estuve que estuve subiendo. Eh, así que todos me han dejado muchos comentarios para, para participar y así poder ganárselo. Bien, punto uno punto 2 estoy muy muy contento por este punto en particular porque vamos a traer a alguien del staff de wargaming un crack total es un genio es un capo ídolo total el chabón es el jefe de los community manager es decir es la persona responsable de lo que es world of tanks acá en latinoamérica bien o sea es alguien muy muy importante es el jefe de todos los que somos community en el caso mío de Arsarge y de todos los demás chicos por supuesto digo Arsarge porque también va a estar en el canal es decir vamos a estar eh, tanto Arsarge haciendo una transmisión en directo de su canal de Twitch Que lo voy a estar dejando en los comentarios Porque él es streamer, ¿bien? Eh... Eso Pues él va a estar haciendo eso por su lado Yo voy a estar transmitiendo en vivo desde acá desde el canal de YouTube Y Felipe va a estar en el medio respondiendo todas sus consultas Todas las preguntas que quieren hacerle puesto siempre decimos la base del respeto es la base primordial de cualquier cosa siempre que sea con respeto no hay ningún problema le pueden consultar preguntar decirle y todo lo que a ustedes les parezca en los comentarios que vamos a estar ahí teniendo seguramente en el vivo yo le voy a transmitiendo todo lo que ustedes me vayan diciendo en los comentarios preguntas y demás y él la va a estar respondiendo seguramente eh, con toda su sapiencia porque es el capo acá en Latinoamérica de World of Tanks. Así que para mí es un orgullo, un honor y eh, nada es un evento, creo que es el evento más grosso que estamos haciendo de, eh, de World of Tanks acá en el canal de YouTube. Bien, Así que bueno, amiguitos, eso es el punto número 2 que quería decirles. Y el punto número 3 tiene que ver con que el viernes seguramente vamos a estar mm, sorteando el Zenlac. Mucho. Vamos a que es Zenlac, bueno, el Zenlac es el tanque premium ligero de tier 8 británico que eh, sacó en hace poquito World of Tanks, sacó Wargaming hace muy muy poquito tiempo, dos días podríamos decir, y el viernes lo vamos a estar sorteando seguramente también vivo, ¿eh? Así que tenemos martes, sorteo del Objet 244. Miércoles lo vamos a tener a Felipe acá en el canal junto con Arsarge. También, por supuesto, lo va a estar haciendo un stream desde su canal, desde Twitch. Y eh, le van a poder hacer las consultas, las preguntas y todo lo que quieran a Felipe, el Community Manager de World of Tanks en Latinoamérica. Groso, muy muy groso. La, la verdad que estoy muy contento por eso porque después de un par de gestiones pudimos traerlo acá al canal eh, y es la primera vez que traemos a alguien así de este calibre Acá al canal de, de YouTube, ¿bien? Así que bueno, y después el día viernes también, recuerden que vamos a estar sorteando el Zen Lag, el tanque premium de tier 8 británico ligero. Así que bueno amigos, no me extiendo más, los dejo en paz, ya no les robo más tiempo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias por apoyar el canal, dejen un buen pedazo de like, así YouTube posiciona bien, como siempre les digo. Dejen esas manitos arriba que son muy muy importantes para, para tener un buen posicionamiento del video. También por supuesto y para que lo recomiende YouTube Así que bueno amigos, sin más Me despido y nos vemos en la próxima En la próxima mañana Chau chau